Bueno, de último minuto, mejor dicho, la senadora del Distrito Nacional Farideh Raful acaba de renunciar de manera formal a los fondos del barrilito tras la presión social recibida y atacada a través de las redes sociales. Vamos a escuchar a Faride.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 Es decir, ratificamos que renunciamos a los fondos conocidos popularmente como valilito o cualquier otra cuenta a cargo de la Senaduría del Distrito Nacional, donde se vaya a disponer fondos públicos de ahora y para siempre. Asimismo, anuncio que en las próximas semanas estaremos sometiendo, sometiendo en este Senado un anteproyecto que garantice la desaparición de esta práctica de manera institucional. En adición a esto... Y como miembro de la Comisión Bicameral que estudia el presupuesto de la Nación, propondremos una reestructuración de las partidas que maneja el Senado de la República para el. Eh, bueno, ya estuvimos escuchando. Eh, un momentico, espérate, espérate, veloz. Aplauso para Faride. Pero aplaude, veloz. Tú no vas a aplaudir a Faride. No, yo no. Yo, no ¿Qué no? Aplaudí. Oh. ¿Y ¿Por qué yo tengo que aplaudir? Adiós, renunció al barrilito. Es que el barrinito no debería de existir. Bueno, niquiera. pero existe veloz. Bueno, otros, pero es otros, que no, no, otros. No me nace aplaudir, no, no me nace, no. no me nace. Vamos a esperar que otros funcionarios, otros congresistas sí. hagan lo mismo. Bueno, el Distrito Nacional, como mencionaba nuestro compañero Diloné, que es directamente proporcional a la cantidad de habitantes de la demarcación que representa el legislador, le corresponde unos, bueno, un millón cincuenta y nueve mil pesos al Distrito Nacional. Sí, obviamente a, aquí a, a, a Franklin Romero es un millón ochocientos mil y algo de, 800, de pesos. Ochocientos mil y algo, sí. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, hay que aclarar que Farida en sí no, no cobró per se, el, el barrilito, sino que lo redireccionó hacia una oficina técnica legislativa que va a seguir en pie esa oficina técnica porque es necesaria lo que se va a hacer es que se va a aislar el sustento de la misma de parte de bueno de la senaduría del distrito es decir se va a buscar otra manera de cómo sostener los gastos de la misma fuera parte de tocar los fondos del barrilito una acción sumamente positiva que esperemos que se pueda emular aunque Roberto hay que decir que muchos senadores diputados como bueno el, el caso del senador eh, de Bonao Héctor Acosta que ha dicho que no no va a renunciar al barrilito porque él entiende que lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es ...transparentar la manera en la cual se, se utiliza el mismo... ...que es la idea original, el barrilito que surge en el año 2006... ...con la llegada de Reinaldo Paredes Pérez a la, la Cámara de Senado... ...siendo presidente del Senado... ...y el objetivo principal es resolver a la, comuni a la comunidad... ...pero siempre presentando facturas... ...que le compré una receta a una señora... ...que, que di esta cantidad para esto... Y es lo que no se ha estado haciendo, sí, pero mira, es lo que lamentablemente no se ha estado haciendo. Ahora está la mala costumbre, que lo dije aquí, de que el diputado, el senador, no está para eso. Ese tipo de ayuda, quien la tiene que garantizar es el Estado Dominicano. Claro, eh, estoy 100% de acuerdo contigo y lo he dicho, incluso el sábado, en el, en el, programa el gobierno del sábado de la Z, eh, eh, eh, en medio de... De, de las pausas, eh, discutía con los compañeros ese tema es que no, es que no tiene razón de existir ese, ese presupuesto de ayuda en el Congreso porque es que usted no está ahí para, para, para ayudar, para estar dando no, y el pueblo ya es un pueblo inteligente, debe de entenderlo por ejemplo, en eso tengo que mencionar el senador Franklin Romero Franklin Romero llegó a diputado sin estar dando eh, eh, eh, lo menudito y, y, y, y el da y llegó a Senado sin estar dando. Franklin, incluso eh, su posición, tengo entendido, eh, que tenemos que entrevistarlo para ver su posición, es que no está de acuerdo con el barrilito. Porque que esa no es la función de un, de un congresista. Ah, no, que, que mira, que es difícil. No, mi hermano, no es difícil nada. Pues si usted no tiene, no tiene. A mí a cada rato me piden. Pues si usted no tiene, no tiene. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Y si usted quiere dar como político de su bolsillo... Porque bastante usted invierte en su campaña ¿eh? Entonces no me venga con eso que, con, con, con ese argumento frío Con ese argumento vacío Ah no, porque uno como político Que la gente cuando va a pedir una receta a uno Mentira, mentira Los congresistas eh, Le dan a dos gente eh, Dos recetas y dos vainas Mentira, y el resto se lo agacha. Esa es excusa barata, dejen esa vaina del barrilito Que con lo que ustedes ganan más los otros incentivos, usted vive decentemente como clase media. Ahora, usted no se puede hacer rico, ni dejar el negocito que tienen, invertir 50 millones para, para una diputación, para una senaduría, y después que lleguen ahí, querer sacar esos 50 millones y multiplicarlo por tres ese es el problemita, ese es el problemita. Si usted se metió a eso, usted coge un gancho, porque lo que se, los que invirtieron millones de pesos para ganar una diputación, una senaduría, el pueblo va a estar vigilando, usted, usted ya lo invirtió, usted lo invitió porque usted quiso, a usted nadie le puso una pistola en el pecho para usted ser candidato o para ser congresista, que sea la vaina de este país, ¿Eh? que es un negocio la política, o los políticos quieren poner la política como un negocio, y no es así, si usted gastó su cuarto, amén, no quiero ahora quererlo sacar del Estado, que a usted nadie lo mandó a gastar eh, un dineral, para ser diputado o senador. No. Entonces, deje ese negocio, deje ese barrilito, dejen esa jodienda, porque ya el pueblo está harto de que lo tengan de relajo. Eso es mentira. Esa, esa es una falacia. De que Para ayuda, ¿ayuda de quién? Eso es mentira. Renuncian a eso y quédense legislando, fiscalizando y defendiendo los mejores intereses y que se cumplan las leyes que ustedes mismos emanan del Congreso. Punto. No hay que darle más vuelta. Eso no hay que darle más vuelta. Yo estoy... Sí, y, y bueno, al final los diputados y senadores están ahí para representarnos a nosotros. Es el único, el único poder de los tres poderes del Estado que representa al pueblo claro. llanamente. Por ejemplo, un diputado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pendiente a las obras, a las necesidades del pueblo, y así usted ayuda más. Miren, con esto termino. No es lo mismo usted darle a uno que anda pidiendo, que usted dáselo a una institución que ayuda a 20 o a 100 personas. No es lo mismo. No es lo mismo que yo vaya a una recetica, a una lata de leche, que usted resuelva un problema colectivo. Si ustedes son inteligentes los congresistas y ustedes hacen un trabajo para la colectividad por la cual ustedes fueron elegidos, me refiero a los diputados, me refiero al senador, usted va a tener un pueblo siempre a su favor, y usted va a dejar una huella positiva como político en su país, en su pueblo y en su...